En el ejercicio 9 tenemos deducir las dimensiones de B para que la siguiente expresión sea dimensionalmente correcta, donde n es igual a la cantidad de sustancia. Si n es la cantidad de sustancia, la dimensión de n es n mayúscula. Eso se puede ver en la tabla de magnitudes fundamentales. La cantidad de sustancia, su dimensión es n y pues el tiempo ya se ha visto como en el anterior ejercicio, el tiempo, su dimensión es t mayúscula. Bien, según estos datos nos piden calcular las dimensiones de B. De la ecuación que es dimensionalmente correcta, de esta ecuación física, podemos utilizar el operador de dimensión. Bien, en el lado derecho tenemos un producto. Entonces, esto se puede expresar como dimensión de N por la dimensión de A elevado a la B por T cuadrado, por propiedad. Del operador de dimensión el exponente debe salir, entonces quedará dimensión de a elevado a la bt cuadrado. Bueno, como ya lo había dicho, la dimensión de n minúscula es igual a n mayúscula. Y esto está multiplicado por la dimensión de a elevado a la bt cuadrado. Pero aquí hay que detenerse a analizar, ¿qué pasa aquí? ¿qué ocurre aquí? Tenemos acá una magnitud expresada en forma de dimensión y esto es su exponente, ¿verdad? ¿Qué es el exponente? El exponente es una cantidad, es una cantidad numérica, o sea, es un escalar. Bien, entonces quiere decir de que la dimensión, se deduce inmediatamente que la dimensión de Bt cuadrado es igual a la dimensión de un número. Es la dimensión de un número. Y la dimensión de un número es 1. Esto hay que tenerlo bien presente. Siempre hay que tener en cuenta de que la dimensión de cualquier número, sea cual sea, siempre será 1. En ecuaciones dimensionales la dimensión de un número es 1. Entonces encontramos que la dimensión de B por la dimensión de T cuadrado es igual a 1. La dimensión de T cuadrado sería T al cuadrado mayúscula, T mayúscula al cuadrado porque es la dimensión de tiempo. Entonces tendríamos T mayúscula al cuadrado igual a 1. Con esto ya podríamos hallar la dimensión de B. Aquí encontramos que la dimensión de B es igual a T a la menos 2. Y eso es lo que nos estaban pidiendo hallar. Esto vendría a ser la respuesta porque son las dimensiones de B. Deducir las dimensiones de B era lo que me estaba pidiendo este problema. Este a la menos 2 Bien. en este problema número 10 se, se tiene una grúa una grúa en el cual su potencia depende de la velocidad angular en la velocidad angular le llamamos w depende además de la longitud de su brazo la cual le estoy llamando l minúscula y, y además depende de la fuerza de tensión de los cables la fuerza de tensión de los cables, ahí está le llamaremos T o mejor creo que fuerza de tensión le vamos a colocar F minúscula para indicar que es fuerza de tensión y según estos datos según estos datos debemos determinar la fórmula empírica de dicho fenómeno bien, siempre que me hablen de fórmula empírica entonces tendré que, que utilizar una igualdad donde a la potencia que en este caso es la que depende la potencia depende de estas otras magnitudes. Debería ser igual al producto de las magnitudes de las cuales está dependiendo. La potencia debería relacionarse con las magnitudes, con estas magnitudes de las cuales depende a través de un producto. O sea, P se va a igualar el producto de W con L con F. Potencia igual, velocidad angular por longitud del brazo por la fuerza. Pero esta dependencia no termina en solo producto, sino que también... Eh, tiene potencias, potencias en las cuales no se sabe cuáles son su, sus exponentes no sabemos cuál es el exponente correspondiente a la velocidad angular no sabemos cuál es el exponente que corresponde al brazo ni el que corresponde a la tensión de cable pero en este lado tenemos la potencia, o sea, en, así se debe de interpretar una fórmula empírica ¿no? la potencia dependiendo de otras magnitudes, en este caso de W, de L y de F es, esa dependencia se, se expresa mediante esa igualdad y tiene que multiplicarse obligatoriamente. Pero además además tiene que haber esta igualdad. Esta igualdad solo se daría cuando hay también una constante de proporción K. Pero K tiene que ser una constante numérica. Necesariamente no es una constante física sino ya tendría sus propias unidades. Muy bien, entonces la fórmula empírica es esta. Depende de la velocidad angular depende de la longitud del brazo y depende de la depende de la fuerza de tensión de los cables. Entonces, esa dependencia siempre se da a través de un producto con, un, con una constante numérica inicial. Bien, entonces eso vendría a ser la fórmula empírica. Bien, entonces vamos a determinar, vamos a determinar quiénes son quiénes son los exponentes de esta fórmula empírica. ¿Quién sería entonces, los exponentes X, Y y Z son los exponentes incógnitas de, de los cuales necesito hallar su valor para esta fórmula empírica. Bien. Ya habiendo copiado los datos, procedemos con la solución. Usamos el operador de dimensión en la fórmula empírica y tendríamos lo siguiente. Como ahí hay un producto, tendríamos W elevado a la X, L elevado a la Y, y fuerza de tensión elevado a la Z. Eso resulta de aplicar el operador, el operador corchet, el operador de dimensión a cada lado de la igualdad. La potencia es una magnitud derivada conocida. Cuando se ubica en la tabla eso corresponde a L a la 2 por M por T a la menos 3. La constante numérica, ya antes lo había mencionado, su, su dimensión de toda constante numérica siempre es 1. Entonces reemplazamos acá uno. En el caso de la velocidad angular elevado a la x, el exponente puede salir por propiedad del operador. Lo mismo ocurre con los demás, con los demás factores. Para la fuerza de tensión, su exponente puede salir fuera del, del operador de dimensión. Ahora observamos que velocidad angular, su fórmula de velocidad angular, que que se mide en radianes por segundo, vendría a ser t a la menos 1. t a la menos 1 es la, la fórmula de la velocidad angular y está elevado a la potencia x. Notemos que ya desaparece el corchete porque estamos reemplazando velocidad angular por su respectivo valor, t a la menos 1. Pero como está la x, ahí se utiliza paréntesis. t a la menos 1 a la x. La longitud de brazo es una es una dimensión L y está elevado a la Y. La fuerza de tensión de los cables es como dice literalmente una fuerza, es una, es una magnitud de derivada cuya fórmula dimensional o dimensión es L, L mt a la menudo 2. L M, T a la menos 2 es la fórmula de la fuerza. Pero como está elevado a, a un z, entonces todo esto queda elevado a un z. Ahí es donde se utiliza paréntesis porque es compuesto está compuesto por varias magnitudes fundamentales ahora trabajaré con el lado derecho de la de la igualdad de esta ecuación y tengo aquí que el tiempo está elevado a la menos x, es decir he multiplicado menos 1 por x potencia de una potencia eso es siguiendo la ley de los exponentes de la matemática L elevado a la y que ha indicado L elevado a la z m elevado a la 1 t elevado a la menos 2 ya. ¿qué es lo que ha pasado aquí? pues eh, ha pasado que como l está elevado a la 1 m está elevado a la 1 y t está elevado a la menos 2 y todo esto está elevado a la z quiere decir de que el exponente z va a multiplicar va a multiplicar a cada uno a cada uno de los exponentes z por 1 z z por menos 2 menos 2z hay que corregir es z muy bien ahora vamos a um, agrupar las ls las dos ls que aparecen ahí hay que agruparlas si no los asociamos tendré l elevado a la yema z m queda indicado está elevado a la z y t este t a la menos x con este t a la menos 2z se agrupan y sus exponentes se van a sumar menos x más menos más menos 2z bien, entonces lo que acabo de obtener ordenándolo sería l elevado a la y más z por m elevado a la z por t elevado a la menos x t elevado a la menos x menos 12 bien aquí escribo lo que tenía inicialmente l cuadrado mt a la menos 3 Bien, lo que voy a hacer es comparar este l cuadrado con este l elevado a la y más z entonces aquí es menos x más por menos da menos menos 2 z Aquí entonces eh, vamos a establecer una comparación. L cuadrado y L elevado a la Y más Z deben de ser iguales. M debe ser igual a M elevado a la Z. O sea, la masa debe ser igual a esta masa de acá. El tiempo que aparece en el lado izquierdo debe ser igual al tiempo que aparece en el lado derecho. es Entonces, que se escribe T a la menos 3 igual T a la menos X menos 2Z. En esta igualdad se puede eliminar, se puede eliminar L y entonces obtengo 2 elevado a la y más z. Aquí el exponente no se ve, pero se sobreentiende que es 1, por lo tanto z tiene que ser igual a 1. El exponente de t, sus exponentes deben de ser iguales, se, se cancelan, se cancela el t. Así como se había eliminado m. Entonces, entonces queda la igualdad de los exponentes, menos x menos 2z. Ahora con z igual a 1 puedo reemplazar aquí en esta ecuación y obtener 2 igual y más 1. ¿De dónde? Saco que y debe ser igual a 1 porque 1 más 1 es 2. Y bueno, z igual a 1 ya lo tengo, o sea, ya tengo dos de las variables, falta solo el valor de una variable y aquí es menos 3 igual a menos x menos 2z, ya, he, ya sé que z es igual a 1 entonces sería 2 por 1, o sea 2 ¿no? con el menos adelante menos 2 pasa a sumar y tendríamos 2 menos 3 igual a menos x menos x pasa con signo cambiado y acá la resta es menos 1 Pasa como 1 positivo y ya lo tengo. Ahora, con estos valores que he determinado ya, el X, el Y y el Z, debo de reemplazar en la fórmula empírica que había puesto inicialmente. Si recordamos, la fórmula empírica era así. Potencia es igual a K por velocidad angular elevado a la X por la longitud del brazo elevado a la Y por la fuerza de los cables de la grúa. Bien, entonces solo tengo que reemplazar los exponentes y tendríamos velocidad elevado a la X que es igual a 1 por mmm, longitud que es eh, elevado a la Y, o sea sería longitud elevado a la 1, ya nos escribe, y, y Z que también es igual a 1, entonces sería por la fuerza. Esta sería entonces la fórmula que me están pidiendo, es la fórmula empírica que me pedían. Nada más